El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, se refirió este lunes a la postura del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, quien expresó ideológicamente está totalmente de acuerdo con el voto preferencial para la elección de los regidores. Sí, mire, eso es un logro que la población ha conquistado de que en el 2020 los regidores eh, lleguen eh, a su puesto a través de...